Hola amigos y amigas seguidores de audiovisuales Apu Jaruarazu Esta vez nos encontramos en Ayacucho para mostrarles las noches de huamanga en tiempos de pandemia nos encontramos en la plaza de armas donde divisamos una verdadera obra de arquitectura barroca con arcos de piedra y techos de barro rojo por lo tanto guarda una bonita armonía al estilo europeo como los de mérida el monumento en homenaje a la memoria del mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre que está rodeado por los escudos de armas de los países bolivarianos. recorriendo para ver si encontramos algo para degustar, como el Muyuchi, que es un dulce helado a base de leche y maní. Mmm, qué rico, qué delicioso. Pero parece que ya llegamos tarde, ya no hay nada, qué pena. Sí. Hola señorita, ¿dónde estás? De Guamanga, qué has visto en la plaza? Ya hemos venido tarde, ya no hay muy humo, tampoco se acabó. ¿Hay muy -muyo? No hay muy humo, así que solo me estoy divisando. Qué hermoso, ya, esto es. Alta del dulce, sigamos caminando hacia la Catedral de Ayacucho, que quiero mostrarles, lo cual también es conocida como la Catedral Basílica de Santa María. Es la principal catedral barroca y sincretismo religioso. Fue declarada como Patrimonio Histórico Cultural de la Nación del Perú en 1972. Mínimo, unas tomas de recuerdo ahí, ¿verdad? Con ese gusto seguimos por las calles principales de Yacucho, que a lo lejos se escucha una música creo, como antes. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Bueno, pues acá, Los amigos. Oh, no podría faltar la música con guitarra, identidad ayacuchana. No. Eso allá, allá. Eso, amigos Esa sí. es música de la ¿no? ¡Arriba, te voy a ¡Vaya! ¡Choque de poder! ¡Choque de poder! ¿no? ¡Pero! Eh. a las principales, Bien, sí, hermano. Por esta música vengo de Aguamanga. Ah, gracias, amigo. Ah, siempre. O sea, dije, dije que en la pandemia ya no había, pero, ya, no, pero <risa> siempre estaban Qué bueno, ah, sigue ya, adelante. Ya, gracias, amiguito. Gracias. Gracias. gracias. choque de poder? Choque de poder, Después de recorrer la noche por las calles, es justo y necesario, como Dios manda, alimentarse y, ¿por qué no?, con un poderoso caldo. Por ello, encontramos en el jirón Quinoa 604 la casa del caldo, el tambinito. Buenos días, este, ofrecemos caldo de gallina, yeah. cordero, pata, cabeza y mondongo. Yeah, Invita a todos sí. sus clientes eh, a disfrutar de sí, eso. Eh. Por supuesto, el local es acogedor, veo que los comensales están satisfechos, disfrutando la variedad del caldo. Les recomiendo, amigas y amigos, degustar el rico potaje en el tambinito. Buenaza, ahora me van a ver disfrutando mi caldito de carnero. Este es el caldo, el famoso caldo de la lengua, de una guamanguina. Caldo de Dennis, ¿Qué tal está la pata? Buenazo ¿Recomiendas a lo que venga o no? A todos los que vienen a Huamanga Recomendado sí. Esto va amenizado con, con la música Eso Así a los... Bienvenidos a Huamanguinos Oh, Amarga yeah. yeah. Amarga